¿Están todos o no? No, van 14 y están todos. Vale. Pues a lo mejor no se conectan. ¿Eh? ¿Eh? Sí, llovía. 14, pero... 14, ¿No? ¿Cuál? cual ¿Lo este, este sé, ¿no? ¿Cuál? ¿Lo sé, ¿no? Gracias. Uh -huh. uh -huh. Muy buenas tardes todas y todos. Les pido respetuosamente que puedan activar ahora sí sus videos y sus audios para que podamos iniciar la séptima sesión extraordinaria de Cabildo, hoy 30 de septiembre del año 2021. El día de hoy llevamos a cabo esta sesión extraordinaria de Cabildo derivando de un acuerdo tomado por unanimidad de votos en la décima octava sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre del año 2021. 21 Muy buenas tardes a todas y todos a esta sesión vía videoconferencia de manera remota, la cual se lleva a cabo con fundamento lo establecido por el artículo 33 párrafo segundo del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí y en concordancia con el esquema estratégico para garantizar la salud y evitar la propagación del COVID 19 propiciando con esto medidas que den el distanciamiento social, dadas las actuales circunstancias del mundo de las cuales San Luis Potosí no es la excepción. Quiero pedirles respetuosamente a los miembros de este honorable Cabildo que mantengan activos sus teléfonos celulares para que en caso de cualquier desperfecto sean asistidos a la brevedad. Y al mismo tiempo, ustedes conocen perfectamente el reglamento y les pido respetuosamente soliciten el uso de la palabra y se limiten al tiempo que marca el reglamento. Hago el conocimiento también de todas y todos ustedes que esta sesión de Cabildo será subida a la página de este honorable ayuntamiento y podrá ser consultada bajo el link www.sanluis.gov.mx. Siendo las 13 horas con 39 minutos del día de hoy, jueves 30 de septiembre del año 2021, damos inicio a esta séptima sesión extraordinaria de Cabildo de la Administración Municipal. Como primer punto dentro del orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno del municipio, procedo a hacer pase de asistencia. Presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. Presente buenas tardes a todas y todos. Bienvenido alcalde, muy buena tarde. Regidora Dulce Carina Benavides Ávila. Presente. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, regidora. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy buenas tardes, regidora. Regidor Camuriel Waldo Luna. Presente, buenas tardes a todos. Muy Buenas tardes, regidor. Bienvenido. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Presente, buenas tardes. Muy buenas tardes, regidor. Regidora Ana Rosa Pineda Guel. Presente. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, regidora. Regidor Juan Daniel González Ayala. Presente. Regidora Frida Fernanda Rosa Zárate. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, regidora. Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Presente. Regidora Alma Mireya Serino Zapata. Presente. Presente. Síndico municipal, Víctor José Ángel Saldaña. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, síndico. Síndica municipal, Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Informa nuestro presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios, que se encuentra reunido el quórum que establecen los artículos 25 de la ley orgánica del municipio y 38 del reglamento del municipio de San Luis Potosí para celebrar esta séptima sesión extraordinaria de cabildo que fue convocada para el día de hoy. El segundo punto dentro del orden del día cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal maestro javier nava palacios para que haga la declaratoria de validez de la presente sesión adelante alcalde gracias secretario muy buenas tardes a todas y todos ustedes en virtud de encontrarse reunido el quórum legal que establece el artículo 25 de la ley orgánica del municipio libre del estado de san luis potosí así como el artículo 38 del reglamento interno del municipio de san luis potosí Declaro legalmente instalada la séptima sesión extraordinaria de Cabildo del año 2021 del honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, siendo por tanto válidos los acuerdos que ahí se tomen. Continua. Muchas gracias, alcalde. Y atento a lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento Interno del Municipio Libre, una vez que ha sido declarada la existencia del COMO y la validez de la sesión, tomando en cuenta que se trata de una sesión extraordinaria, someto consideración de este honorable Cabildo que se determine que esta sesión tenga el carácter de pública. Y con fundamento en el artículo 55 y 57 del reglamento interno, se solicita a los miembros de este cabildo que manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba así por unanimidad. Veo la mano levantada del regidor Azuara. Eh, adelante regidor muchas gracias secretario nada más un punto de formalidad con el oficio que nos manda el oficio, el asunto que nos manda es notificación de acuerdo de cabildo nos desarrolla el texto lo que usted nos tuvo que haber mandado Digo, ya estamos en la sesión, yo nada más para poderlo eh, marcar repito, es formalidad quienes llevan y eh, defienden el tema jurídico deben de saberlo por formalidad, usted lo que nos tuvo que haber mandado es una convocatoria en la cual viniera un orden del día, que se declara en este caso la lista eh, de asistencia, como nos lo manda normalmente. Lo que usted nos hizo fue un oficio notificándonos el acuerdo de Cabildo, nada más como detalle, ya se aprobó, ya se dio el orden del día, este, solamente para que quede sentado en acta la parte eh, secretario, nuevamente por un tema de formalidad de su parte. Eh, la forma en que nos está da, haciendo saber que hoy no viene ni qué número de sesiones, solamente dice sesión extraordinaria, no sabemos ni cuál hasta que ahorita que nos la está mencionando no viene un punto del orden del día que en este caso se tiene que entrar la lista de asistencia, eh, declaración del quórum legal eh, los asuntos a tratar, etcétera yo nada más eh, se lo detallo secretario para poder estar en la misma sintonía es cuanto Muchas gracias, regidora Suara. Como tercer punto dentro del orden del día se somete a consideración y en su caso aprobación de este honorable cabildo los dictámenes que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal. Se hace del conocimiento de los presentes que se recibió escrito del presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal solicitando agendar un punto dentro del orden del día, por lo que con fundamento en el artículo 113 fracción séptima del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, se presenta el dictamen de la Comisión antes señalada que de lo anterior, se del el uso de la voz, al regidor Juan Daniel González Ayala para querer conocer el dictamen que se presenta. Adelante, regidor. Gracias. En virtud de que los dictámenes que hoy se presentan fueron oportunamente circulados a cada uno de ustedes, pido se dispense la lectura de los mismos y se voten de manera separada. Muchas gracias, regidor presidente. Y a petición de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, regidor Juan Daniel González Ayala, someto a su consideración la dispensa de la lectura Así como que se voten de manera individual, por lo que procedo a realizar la votación en forma económica en los términos del artículo 50 y 52 del reglamento interno. Les pido respetuosamente, manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Estén a favor. En contra. Abstenciones. aprueba así por mayoría. Adelante, regidor. Gracias, honorables miembros del Cabildo. Hago de su conocimiento que con fecha 27 de septiembre del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes de la Oficina de Regidores, oficio suscrito por el licenciado Rodrigo Portilla Díaz, tesorero municipal, en el que presentó para su aprobación la adecuación presupuestal al 30 de septiembre de 2021. En virtud de lo anterior en la sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada el 28 de septiembre del año 2021, se analizó, discutió y aprobó la adecuación presupuestal al 30 de septiembre del año 2021, presentada por el tesorero municipal, la cual fue aprobada por unanimidad de votos en el seno de la comisión. Por lo tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a consideración de los miembros del CABI. Gracias, señor presidente, siendo así, se somete a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal relativo a la autorización de la adecuación presupuestal al 30 de septiembre del año 2021, de conformidad con lo los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación, por lo que respetuosamente lo solicito, manifiesta en el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... ¿Es la adecuación presupuestal, secretario? Es correcto, regidor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Siendo así, se aprueba por mayoría. Adelante, regidor. Gracias. De igual manera conocimiento que con fecha 27 de septiembre del año en curso se recibió en la Oficina de Partes de la Oficina de Rectores, oficio suscrito por el licenciado Rodrigo Portilla Díaz, tesorero municipal, en el que presentó para su aprobación los, los estados financieros correspondientes al 30 de septiembre del año 2020. En virtud de lo anterior, en la sesión de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, celebrada el 28 de septiembre del año 2021, se analizaron, discutieron y aprobaron los estados financieros correspondientes al 30 de septiembre del año 2021 presentada por el tesorero municipal, los cuales fueron aprobadas por mayoría de votos en el seno de la comisión. Por lo tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del cabildo. Muchas gracias, regidor presidente de la comisión. Pues la mano levantada del regidor Azuara. Adelante, regidor. Sí, eh, no, ya, el regido, el síndico Víctor eh, pidió que, si es, lo esperamos, se, se le desconectó, eh, pero ya se está conectando. De hecho, iba a ser alusión justamente para esperar al síndico municipal, ya le están asistiendo para que se pueda conectar a la brevedad y continuar con la votación. Listo, síndico municipal, ya lo veo tal cual. Este, igual me de... parece que sí. Secretario, ya nada más para aclarar el sentido de mi voto respecto de la adecuación, de del punto anterior es ese favor. No sé si alcanzaste a... Sí, sí, sí, sí a... Porque sí, se me congeló todo. Sí, no sé, si sí, sí, sí, sí lo, lo logré registrar. Muchas gracias. gracias. Y haciendo alusión, ahorita voy a poner en el uso de la voz el siguiente dentro de la separación de los mismos dictámenes. Siendo así, se somete a consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal relativo a los estados financieros al 30 de septiembre del año 2021. De conformidad con los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la votación en forma económica, por lo que les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. En contra. abstenciones se aprueba así por mayoría como cuarto punto dentro del orden del día para dar cumplimiento al acuerdo de cabildo tomado en la décima octava sesión ordinaria de cabildo celebrado con fecha el día 29 de septiembre del año en curso se presentan para su conocimiento los informes trimestrales de las comisiones permanentes del ayuntamiento de los meses de julio agosto septiembre del año 2021 mil cumplimiento del artículo 91 y uno párrafo Tercero de la Ley Orgánica del Municipio, libre de San Luis Potosí, en que establece que, y abro comillos, las comisiones deben entregar al ayuntamiento en sesión ordinaria, informe trimestral que permita conocer y transparentar el desarrollo de sus actividades, trabajo y gestiones realizadas. La cierro. En virtud de lo anterior, se recibieron en Secretaría General los informes de las comisiones permanentes, dos puntos, derechos humanos y participación ciudadana. Servicios públicos municipales, educación pública y bibliotecas, cultura, recreación, deporte y juventud, gobernación, pensiones y asuntos laborales, comercios, anuncios y espectáculos, agua potable, alcantarillado y saneamiento, desarrollo, equipamiento urbano y catastro, alumbrado y obras públicas, hacienda municipal, desarrollo rural y asuntos indígenas, atención a la mujer y salud pública y asistencia social. En el estudio anterior y una vez presentadas, les hago de su conocimiento que estos informes no se votan ya que simplemente son para su conocimiento. Por lo que les solicito la dispensa de la lectura y les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Pues estén a favor. Se aprueba así por unanimidad. Como quinto punto dentro del otro. Veo la mano levantada al regidor Azuara. Adelante, regidor. Muchas gracias, eh, secretario. Eh, esta sería la cuarta vez, secretario, que eh, de manera atenta le pedí que como parte de sus funciones como secretario y de su oficina eh, viera la forma con la coordinación de eh, regidores, el que las cuentas que yo saco de las comisiones son siete, siete comisiones se quedaron sin presidente y algunas sin secretario, pero siete comisiones eh, pues no se pudieron arreglar el secretario, las que el coordinador a me hizo o me pidió el poder sesionar para estas mismas se generó en una eh, renuncié de hecho eh, en una de las comisiones, pero comentarle que Hoy entregan por parte de esta área, y en este caso soy como secretario, siete comisiones sin secretario y sin presidente. Esto secretario, por si no se tiene enterado, tiene más de tres o cuatro meses sin eh, presidente y sin secretario. Y existe una comisión en la cual pertenezco, que en los tres años que yo estuve, bueno, dos y feria que estuve como regidor, jamás sesionó, es más, jamás me dieron ni siquiera la bienvenida, se quedó sin presidente y se quedó sin secretario, y me refiero a la bienvenida porque me di de alta y nunca se dio cuenta en la comisión. Los compañeros regidores saben a cuál me estoy refiriendo, pero la pregunta es, eh, ¿no es parte de sus funciones el estar vigilando estas mismas, eh, secretario? Si usted me dice que no, el por qué entonces nos manda un oficio por parte de secretaría donde nos pide a la coordinación porque yo tengo el oficio, porque ahorita vi que dijo que no, donde le pide la coordinación yo tengo el oficio porque me lo hicieron llegar que eh, cubra las vacantes de presidente y de secretario, si no está dentro de sus funciones, por qué mandar un oficio como tal, yo le comento porque usted lo generó, chéquese cuáles son las partes de sus funciones en el reglamento y la ley orgánica Sí, sí es parte de su función verificar eh, eh, estas mismas, tanto así que secretario que acabamos de votar los informes trimestrales de las comisiones, no son mencionadas todas, porque le repito, siete de estas no cuentan con presidente y secretario desde hace tres o cuatro meses. Lo dejo en detalle porque histórico, como han presumido ser demócratas y hacer historia, pues histórico que por primera vez... Una administración entregue de esta forma más de siete comisiones que por tres o cuatro meses no se presidieron y no fueron secretarios histórico que una de las comisiones nunca sesionó más que la de inicio. Entonces, pues también hay que decirlo, no? Es funciones de nosotros como regidores y eh, de estas comisiones que faltan, pues no pertenezco a ninguna de estas yo lo comento por los compañeros que entonces sí eh, pertenece y otras pues que eh, ayer hablaban de una regidora en particular que detuvo los planes de desarrollo y demás yo quiero recordar secretario el viaje que se hizo a México con la Segams, eh, la Semarnab y demás fue la regidora 30 segundos regidor y le pido de favor que nos concentremos a la, a, a la orden del día de favor es de parte del orden del día, que son el informe trimestral de las comisiones, eh, secretario. Y dentro A de seguridad. esta misma, si me permite, porque me está quitando los 30 segundos, dentro de esta misma nada más recordarle si fue la regidora que detuvo o fue la semana la que nos dijo que no teníamos que hacer lo que se estaba haciendo. Le recuerdo porque es importante y es fácil aventar la pelotita. Hasta aquí tengo dos participaciones más si necesito. Adelante. Perdón, este se corta. Secretario. Adelante, regidora Suárez. Adelante con su segunda participación. No, no se la pedí, secretario, no sé si se escuchó algo por la música de Viento ah, okay. que le trajeron, pero no. Ah, ok, bueno. Este, para dar cumplimiento entonces, como quinto punto dentro del orden del día, para dar cumplimiento al acuerdo de Cabildo aprobado por mayoría de votos de la décima sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre del año en curso, se presentan para su informe los informes de Secretaría General. Siendo así... En cumplimiento a lo establecido por el artículo 78, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Municipio y Libre, y 119, fracción cuarta del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, se presenta el informe del estado de avances de los acuerdos tomados por el Cabildo para su conocimiento, por lo que respetuosamente les solicito tengan a bien dispersar la lectura de los mismos. Les pido respetuosamente que manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Se aprueba así por unanimidad. Como sexto punto dentro del de orden. Secretario, secretario, no, no eh, voté yo a favor. Ah, perdón, no, no, no, no registré tu voto. ¿Cuál es su voto, perdón? Su voto, su voto, es mi voto. Como pidieron ayer respecto el regidor, eh, es en contra. Ok. Se aprueba así por mayoría. Una disculpa, regidor. No hay cuidado, secretario. Como sexto punto dentro del orden de día se somete a su consideración las actas de cabildo de las siguientes sesiones. Décima séptima ordinaria de fecha 15 de septiembre, tercera solemne de fecha 22 de septiembre, sexta extraordinaria de fecha 27 de septiembre y décima octava ordinaria de fecha 29 de septiembre. Y el acta de la presente sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre, todas del año 2021, con fundamento en el artículo 76 del reglamento interno. Hago de su conocimiento de todos ustedes que en el artículo 76 del reglamento interno del municipio libre señala que, ya abro comillas, a fin de que todas las actas de cabildo sean debidamente aprobadas y firmadas dentro del periodo de su ejercicio, en la última sesión de cabildo se aprobarán las actas que por cualquier causa estuvieran pendientes de aprobación o firma incluidas la de la misma sesión, la que en este mismo momento se elaborará y se someterá a la aprobación de los miembros de este honorable cabildo y se firmará debidamente, cierro comillas. Depado de lo anterior y para dar cumplimiento con la entrega de las actas debidamente aprobadas y firmadas en la Auditoría Superior del Estado, le solicito que una vez que se aprueben dichas actas, todos los miembros del cabildo acudan a la coordinación de las oficinas de regidores el día de hoy para la firma de las mismas, las cuales, una vez firmadas por ustedes, se certificarán y se entregarán a la Auditoría Superior del Estado para dar complemento al cierre de la presente Administración 2018-2021. En virtud de lo anterior, les solicito, primero, se dispense la lectura de las actas mencionadas.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 Tercera solemne de fecha 22 de septiembre, sexta extraordinaria de fecha 27 de septiembre, décima octava ordinaria de fecha 29 de septiembre y séptima extraordinaria de fecha 30 de septiembre, todas ellas del año 2021. Y de conformidad, como lo establecen los artículos 50 y 52 del reglamento interno, se procede a realizar la, la votación en forma económica, por lo que les pido respetuosamente manifiesta en el sentido de su voto levantando la mano. ¿Estén a favor? se aprueba así por unanimidad se circularán las actas aprobadas para firma y de manera atenta y respetuosa le solicito que acudan a la coordinación de regidores en donde se ubicarán las actas aprobadas Doy la mano levantada a la regidora Rodríguez adelante regidora gracias secretario nada más para anunciar que por temas de agenda me tengo que retirar de la sesión eh, para que se considere mi asistencia le anuncio que me voy a retirar de la sesión Gracias. Continuando con la voz informativa, les pido en dónde se ubicarán las actas aprobadas en la coordinación de regidores para la firma de todas y todos ustedes, autoridades municipales. Muchísimas gracias. Como séptimo punto dentro del orden del día, tenemos la clausura. Toda vez que han sido agotados los puntos agendados, el uso de la voz a nuestro presidente municipal, ciudadano Javier Nava Palacios. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Pues última sesión de Cabildo de esta Administración Municipal 2018-2021. Quiero agradecer a todas y todos ustedes su esfuerzo, su trabajo, el empeño puesto en sacar adelante un proyecto tan importante como fue comenzar a recuperar la ciudad después de haber enfrentado a lo más oscuro, envilecido y corrupto de la política en San Luis Potosí y también de México. Y no paran. Pero seguiremos trabajando desde el lugar en donde nos encontremos. Creo que muchos coincidimos en esto. Es eh, muy importante tener autoridades y miembros en los cabildos, particularmente en el de la capital, que vean por los intereses de la ciudadanía. Puede haber enormes diferencias ideológicas, políticas y de otra índole, pero me parece que ahí están los resultados para ser evaluados por la ciudadanía en sus términos. No en la grilla, no en eh, el, la denostación, no en eh, estas prácticas que vemos, incluso ahora de salida donde pretenden eh, todavía ¿no? tratar de, pues, de sacarnos del de lugar en donde estamos. No, no va a suceder. Va a suceder que ahí están los resultados. Ahí está y agradezco también a la mayor parte de los integrantes de este cabildo haber sido... Pues actores y participantes importantes de las decisiones que se tomaron, de todo lo que se logró para poder recuperar las finanzas del gobierno municipal. Me parece que ha sido un honor poder servir a San Luis Potosí. Ha sido un honor de verdad compartir con, eh, con ustedes este privilegio y que nunca se nos va a olvidar, lo vamos a tener siempre en la mente porque las cosas no suceden por sí mismas. Uno tiene que estar ahí también para que las cosas sucedan, y me parece que lo hemos hecho bien. Agradezco de verdad eh, su empeño, agradezco su convicción democrática, agradezco el esfuerzo, agradezco que hayamos tenido en todas las etapas de la administración pues muchas diferencias, y en esas diferencias encontrar lo que hace fuerte a San Luis Potosí y la verdad es que ahí están insisto, los resultados que entrega la administración municipal con este cuerpo colegiado mi reconocimiento y respeto también a todos aquellos que formaron parte del gabinete municipal a todo el equipo de trabajo, al staff, a las y los trabajadores del gobierno que llevan años y años haciendo un gran esfuerzo porque las cosas mejoren en San Luis Potosí a todas las secretarias, a todos los operadores, a los que tienen la responsabilidad de manejar eh, la maquinaria en eh, las distintas obras, a quienes hacen el barrido mecánico y el barrido manual, a las maestras y maestros del sistema educativo municipal, a todas y todos, de verdad, mi amplísimo reconocimiento. Y esto tiene que seguir, tiene que seguir porque hay mucha fuerza en la ciudadanía. Porque la ciudadanía, eh, cuando ve amenazado todo lo que se puede ir construyendo, seguramente también eh, habrá distintos tipos de manifestaciones, manifestaciones realmente genuinas, manifestaciones que traerán de nueva cuenta la fortaleza y el espíritu de San Luis Potosí. Entonces, pues miren, yo insisto en esto, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en distintas sesiones de Cabildo. Los resultados que se tuvieron desde regresarle la autonomía al propio municipio, al propio ayuntamiento de San Luis Potosí, desde las obras de infraestructura que llevaban años y años sin realizarse, desde el esfuerzo que se hizo para aprobar aquí en este cabildo eh, las reglas de operación de los programas sociales como no se había hecho nunca antes, desde cómo... Eh, la participación ciudadana tiene un valor fundamental ahora, donde podemos ir todavía a cualquier lugar y las juntas de mejoras y los comités vecinales están ahí para apoyar lo que se ha hecho con la gestión y también reconocer que hace falta mucho por hacer. San Luis Potosino es una ciudad que haya tenido eh, un buen tino en sus administraciones anteriores y en ese sentido pues no se puede resolver todo. Claro que hay carencias y hay necesidades. Yo le deseo a la administración que viene el mayor de los éxitos, sabiendo que es difícil recuperar pues, lo que no se tiene porque simple y sencillamente no existen los recursos suficientes o porque el deterioro fue gravísimo durante mucho tiempo. Pero bueno, tendrán la posibilidad de demostrarse y de demostrarle a la ciudadanía que se le puede eh, dar continuidad a lo que está bien hecho, que pueden también eh, definir un rumbo con una visión distinta, claro, es una administración distinta, son personas distintas, pero el mayor de los éxitos. Y nosotros encontrarán lo que van a encontrar. Una administración en orden, en donde hubo un proceso de entrega-recepción clarísimo apegado a la ley, en donde nosotros siempre estuvimos eh, dispuestos a formar parte de esta transición, eh, insisto, pacífica, ordenada, pactada, para que las cosas puedan suceder de mejor manera. Entonces, pues... Sí, también decirlo, combatimos a la corrupción como nunca antes se había hecho. Están ahí todas las denuncias presentadas, en donde es absolutamente lamentable que las autoridades responsables de esto no pudieran avanzar, porque ahí están. Ahora resulta que estamos re, eh, recibiendo información, en donde hay una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde todo lo que dijimos, en las propias denuncias municipales, ahí está plasmado. Y bueno, nosotros seguiremos. Me parece que hay una gran calidad humana en eh, quienes conformamos este cuerpo colegiado, en todos los equipos de trabajo desde el municipio y en mucha gente que quiere hacer que las cosas sucedan en San Luis Potosí. Mi reconocimiento y respeto a quienes también desde fuera tienen una mirada puesta en San Luis Potosí. No vamos a dejar que quienes han lastimado y afectado los intereses de las y los potosinos pretendan lograrlo de nueva cuenta ahí estaremos dando la batalla y yo sé que muchas y muchos de ustedes lo estaremos haciendo no dentro de la de quizá los eh, cauces ahora en los que nos encontrábamos pero sí a través de la fuerza de la sociedad civil, de la fuerza de hacerle caso a la gente en las calles, en las colonias, en las delegaciones y ha sido el mayor honor de mi vida, poder presidir esta administración municipal. Sabemos que no es sencillo. Las colaboradoras y colaboradores que tenemos están aquí hoy, en el último día, dando la cara, terminando con la gestión y no en ningún otro lado, sino haciéndole frente a las circunstancias que son complejas. Ojalá que San Luis tenga la posibilidad también de seguir avanzando en esa ruta y yo les quiero decir que hay un aprecio especial Sabremos hacer equipo como lo hemos hecho hasta ahora y todas y todos los que buscaron que San Luis fuera un mejor lugar para vivir y tuviera una mejor calidad de vida, estaremos siempre, siempre trabajando de la mano. De verdad, muchas gracias, Sebastián, por llevar eh, el espacio que les corresponde, Sebastián Pérez. Una felicitación, con un trabajo siempre espléndido y extraordinario. Muchas gracias, igualmente, Rodrigo Portilla, quienes son los integrantes del gabinete que pueden estar, gracias al acuerdo que se tomó aquí en estas sesiones, llevando a cabo este trabajo tan importante. Y entonces, muchísimas gracias, Alfredo Lujambio Cataño, también por cubrir una ausencia en, en esta administración municipal sabemos que se hizo todo lo posible lo agradecemos enormemente y sabemos el gran esfuerzo puesto en este, en este intento por hacer un San Luis mejor Nadia Michelle Viera Hernández muchísimas gracias por supuesto por todo el trabajo A María Verónica Campillo Salazar siendo de fuerzas distintas muchísimas gracias por la entrega a Juan Antonio Salas Herrera, igualmente, gracias de verdad por todo su trabajo, Toño, en la calle, gestionando. A la regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez, muchísimas gracias, regidora, mi reconocimiento. A Frida Fernanda Rosa Zárate, regidora, igualmente, todo el aprecio. A Ángel Manuel Reina Sánchez, que no está ahora con nosotros. Alma Mireya Serino Zapata, muchísimas gracias, de verdad. Eh, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, nuestra síndica municipal y abogada de este orden de gobierno. Muchas gracias de verdad a todas y todos ustedes. Mi respeto, agradecimiento y siempre contarán con nosotros. Nos vemos muy pronto. Gracias y vamos a clausurar esta última sesión de Cabildo. En virtud eh, lo, lo aprecio de verdad, lo aprecio y vamos a terminar con esta sesión. Con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio de San Luis Potosí, y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 14 horas con 15 minutos del día 30 de septiembre del año 2021. Muchísimas gracias de verdad. Tengan un muy feliz día y a seguir adelante por San Luis Potosí. Gracias de verdad a todas y todos. Se levanta la sesión. Gracias, gracias. gracias.